algo bueno bueno bueno para aquellos que están con la esperanza puesta ya que Maduro salga diciendo es que Estados Unidos y los yanquis y la oligarquía colombiana quieren destruirme que son las cortinas de humo que él normalmente pretende mostrar aquí está pasando otra cosa ya son varios los países que coinciden en su forma de pensar que lo único que están viendo es una sola solución, una intervención humanitaria o una intervención militar. ¿Por qué? Porque si bien vemos todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, Maduro promete, promete, promete y nada, no pasa absolutamente nada. Ya hay un dicho que dice que cuando el río suena no es porque se ahogó un músico, cuando el río suena es porque piedra lleva. Y río revuelto siempre viene con basura. Y eso es lo que está pasando en este momento con ese régimen, con esa dictadura en Venezuela. No podemos ser ajenos a lo que está pasando. El bolívar caído, la economía caída, la salud caída, la migración cada vez aumenta. La gente tiene miedo de salir ya a las calles porque desafortunadamente la delincuencia ya se agrandó. ¿Por qué? Porque no hay que comer, no hay una salida, no se le ve... La esperanza que todo mundo guarda es una luz al final del túnel. Pero es que aquí yo creo que así como hay, como están las cosas, no hay ni siquiera túnel. Estamos jodidos porque hasta el túnel se lo robaron. Son muchas las cosas que nos llevan a una misma situación. Y ya como digo, son varios países que se quieren apuntar a tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para una posible intervención tendrían que estar... Más o menos cinco o seis potencias de acuerdo, pero entre esas está China y Rusia, que no les conviene que se caiga el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque ellos se están viendo beneficiados de eso. Ese, ese ha sido el tire y afloje, pero en este momento son más las causas y más las condiciones que se dan para que a un futuro se piense en eso de no llegar a darle solución por la vía legal. Porque sabemos que estos están montados en, en una tetica ahí que les está botando leche todos los días, pues entonces no les afana nada. Son varios países y varias instituciones inter internacionales las que coinciden en lo mismo. Por eso no se descarta la posibilidad de una intervención internacional humanitaria en Venezuela así traten de tapar la realidad y muestren cosas diferentes por más que maduro y su círculo de poder se esfuercen en negarlo el colapso internacional económico humanitario de venezuela traspasa todo límite tolerable casi 6 millones de venezolanos han abandonado el país escapando del desastre los datos hablan por sí solos las malas decisiones del régimen han destruido el aparato productivo llevando al país a a la hiperinflación más catastrófica de los últimos años. Dice el, el dicho coloquial, va de Q para estanco. Sencillamente así, no nos digamos mentiras. Vuelvo y digo, muestren otra cosa, no hay que mostrar. Pero antes de seguir con esta noticia Porque esta noticia está bien interesante Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Además de todos estos colapsos que hemos hablado El Fondo Monetario Internacional estima Que esta llegaría a un millón por ciento Al cierre del año Ojo, mientras que el, el Producto Bruto Interno nacional habrá caído casi a la mitad respecto al 2013. O sea, vuelvo y digo, esto va de para atrás, de para atrás, de para atrás. Eso sin mirar la escasez de alimentos y, y medicinas que azota a la población, excepto a una élite de pocos miles cercanos al poder de Maduro, que no olvidemos que... Hay un 10% que viven como magnates y por eso hacen las fiestas en el Hotel Humboldt y ahí arranca la Navidad y muestran eh, esas, eh, esos bodegones llenos de whisky 12, 18 años, Lamborghini de carros de, de alta gama eh, bueno, mostrando una Venezuela que no es Pero es ese es ese 10% Aquí está Maduro Y aquí están los alcahuetes de Maduro Que son los que están comiendo de él Las cifras realmente son alarmantes El régimen de Maduro siempre se opuso A recibir ayuda humanitaria para paliar la situación A medida que el chavismo se consolidaba En el poder, Venezuela se fue transformando En un estado totalitario Sin ley y sin libertad Donde funcionarios civiles y militares óigase bien funcionarios civiles y funcionarios militares comandan bandas dedicadas al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado como es el famoso cartel de los soles por el cual está vinculado el propio maduro con una orden de captura a nivel internacional por eso es que él para salir de venezuela lo piensa dos veces más del 60% de la droga que se produce en Colombia Se exporta vía Venezuela ¿Por qué? Porque ellos son los que están Haciendo el negocio redondo Ese es el trampolín Sus relaciones estrechas con Irán Y otros países del Medio Oriente El país se ha convertido En puerta de entrada del terrorismo islámico De Hezbollah Y jamás en América Latina Lo que representa una amenaza de índole regional De ahí que... Así le digan metido al presidente de Colombia, le toca meterse porque esto ya dejó de ser un problema de Venezuela para volverse un problema regional que está abarcando y llevándose a mucha gente por delante. El castrismo, otro cáncer, desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez ha sido vital para la dictadura, tal que muchos consideran a Venezuela como un país ocupado por un ejército cubano. Con la presencia de más de 20.000 efectivos, oígase bien, más de 20.000 efectivos cubanos en cargos estratégicos, de inteligencia y como entrenadores de los llamados colectivos que controlan a la población. O sea, esto es una catástrofe por donde lo miren, no hay otra. La situación institucional se ha deteriorado a tal punto que órganos de gobierno legítimos como la Asamblea Nacional, hoy de carácter opositor, han sido reducidos a la irrelevancia o funcionan en el, en el exilio porque no olvidemos que hay una asamblea nacional presidida por Jorge Rodríguez pero que es considerada ilegal porque llegó de forma fraudulenta también el tribunal superior de justicia que también está arrodillado ante las decisiones de Maduro tales instituciones han sido reemplazados por sucedáneos obviamente funcionales al régimen o sea vuelvo y digo la fiscalía arrodillada a Maduro tribunal supremo de justicia arrodillada a maduro el consejo nacional electoral arrodillada a maduro y la mayoría de jueces y fiscales arrodillados a maduro entonces es muy difícil darle un norte a esta situación de acuerdo a la dramática situación una posible intervención internacional humanitaria gana adeptos día a día dentro y fuera de venezuela luis almagro oígase bien luis almagro semanas atrás desde cúcuta un punto candente en la frontera entre Colombia y Venezuela, dejó la puerta abierta a una intervención militar dentro del marco de la legalidad. Donald Trump hizo lo propio en su reciente paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como antes lo había hecho el senador Marco Rubio y otros altos funcionarios de los Estados Unidos. Una de las voces más firmes en esa línea ha sido exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma ferviente activista por la vuelta a la institucionalidad de Venezuela. La única salida para Venezuela, por donde lo miren, por arriba, por debajo, por detrás, por los lados, como quien juega a las escondidas, por donde lo mire, la única salida para Venezuela es que Maduro, sus cómplices y sus aliados externos abandonen el poder y se larguen por allá para la conchinchina. Cabe preguntarse si resulta realista pensar que una dictadura de tales características se retire en forma pacífica y negociada que es casi que imposible porque ellos siempre hacen artimañas para salirse con la suya además vuelvo y digo no van a soltar esa tética tan fácil después de las violaciones a los derechos humanos las naciones unidas del 2005 plantea un compromiso político y global que busca prevenir genocidios crímenes de guerras depuración étnica y crímenes de lesa humanidad conceptualmente cuando se han agotado todos los medios pacíficos la comunidad internacional a través del consejo de seguridad puede ordenar el uso de la fuerza pero ojo porque si es que aquí es entra otra otra pata que le nace al cojo esto implica en la práctica el consenso entre los cinco miembros permanentes con derecho a veto que sería Estados Unidos, rusia china reino unido y francia pero no olvidemos que esos rusia y china son aliados con el régimen de maduro Tal acuerdo difícilmente se logre en el caso de Venezuela con aliados como Rusia, su principal proveedor de armas, y China, su principal acreedor externo. La ilegitimidad de la elección de Maduro del 2013, y consecuentemente de su presidencia que fuera dictada por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, abre una segunda opción legal de intervención que no requiere el mandato de, del Consejo de Seguridad de la ONU. En efecto, los órganos legítimos de Venezuela cuentan con sobrados elementos como para destituir a Maduro y nombrar un gobierno, un nuevo gobierno legítimo dentro y fuera del país con reconocimiento legítimo internacional vuelvo y digo las cartas están sobre la mesa están es buscando las posibilidades por cualquier lado para que esto llegue a un feliz término pero somos conscientes y ya no no solamente nosotros ya no es solamente los venezolanos que están pasando las duras y las maduras sino ya se unió la comunidad internacional donde todos estamos pensando lo mismo la única salida que tiene venezuela es que nicolás sus compinches sus cómplices y sus alcahuetas, los que están comiendo de él, se vayan de una vez y para siempre. No hay otra de cómo se va a ir, a las buenas, a las malas, como lo que sea, pero que se vaya. Es la única opción. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.